UADC informa Calidad Académica Más de 2.000 estudiantes de nuevo ingreso de escuelas, facultades e institutos de la Unidad Torreón fueron recibidos por autoridades de la UADC en un evento de bienvenida realizado en Ciudad Universitaria. El rector Salvador Hernández Vélez exhortó a los nuevos miembros de la comunidad universitaria a dar lo mejor de sí poner todo su esfuerzo, empeño y dedicación para aprovechar las oportunidades que la universidad les ofrece para complementar su formación profesional a través de infraestructura y servicios de gran calidad. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior la Red Regional Noreste de Tutoría y la Universidad Juárez del Estado de Durango. Invitan a docentes, estudiantes, responsables de programas de atención a estudiantes e interesados en el tema de tutoría en educación media superior y superior a participar en el cuarto encuentro regional de tutoría. La sede será la Universidad Juárez del Estado de Durango los días 30 y 31 de octubre de 2019. Más información en la página www.uadc.mx-convocatorias. La Facultad de Psicología Unidad Saltillo invita a formar parte del entrenamiento Perspectiva Violeta impulsado por la activista y psicóloga Laura Salgado Espinosa. Este es un programa integral para mujeres agentes de cambio donde a través de la formación en liderazgo y perspectiva de género se crea un espacio para que los aprendizajes sean transmitidos de mujeres hacia otras mujeres en diversos contextos y comunidades promoviendo la defensa de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia de género. Para más información escribir al correo anisalesp.com o comunicarse al teléfono 844-218-3741. Vinculación El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, firmó un convenio de comodato con la representante de la Asociación Atención para Adolescentes y Jóvenes en Situación Crítica AC, María Elena Patricia Aris Penarro, por el comodato del edificio que alberga la Residencia Universitaria Femenil de Arteaga. Dentro del nuevo contrato se establece la separación de la Asociación Civil, Residencia Universitaria, como el patronato encargado del cuidado, uso y mantenimiento del inmueble, así como del manejo de la Residencia Universitaria, los cuales ahora pasan directamente a la UADC. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, condonó el saldo del crédito a ocho trabajadores de la UADC, como parte del programa 9010 que emprendió el gobierno federal con el fin de apoyar a los derechohabientes a liquidar su crédito. Empleados universitarios fueron beneficiados y se les entregó el aviso de cancelación del adeudo de su vivienda. Cultura para conmemorar el centésimo septuagésimo natalicio del poeta saltillense Manuel Acuña, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural ofreció una lectura de poemas en el Recinto Cultural Universitario. Durante el evento se realizó la lectura de algunos poemas como Ante un Cadáver, a cargo del rector Salvador Hernández Vélez, Lágrimas por El Satamés, El Hombre por Eugenia Floresoria y Amar y Dormir, recitado por Marlene Curiel Ferman. Deporte con el firme compromiso de elevar los índices educativos de la población en general y en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional de ofrecer una formación de alta calidad con pertinencia y equidad, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Liga Mexicana de Béisbol. A través de la Coordinación de Educación a Distancia se ofertan los planes y programas académicos que se cursan por Internet a los jugadores de los equipos que integran la Liga. Universidad Autónoma de Coahuila en el bien, fincamos el saber.